Para atraer a las mariposas adultas son necesarias flores que les proporcionan néctar. Se alimentan de ellas con su larga espiritrompa y gracias a ello ayudan con la polinización de multitud de especies vegetales, transportando el polen que queda pegado en su cuerpo. Las orugas también necesitan plantas concretas que les permitan alimentarse de sus hojas y crecer. Plantas como la ruda atraen a las hembras de la mariposa macaú, que pondrán ahí los huevos de los que más. También observaremos con facilidad la esfinge colibrí, una polilla de vuelo diurno que parece un abejardo, ya que obtiene el néctar durante el vuelo, sin posarse. Algunas mariposas, como la Vanessa, con dos seses, cartuí o Carvera, son grandes migradoras y recorren distancias de hasta 4.000 kilómetros. El centro educativo Ponce de León se une a esta iniciativa llevada a cabo por la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su medio, Cerintia, creando un espacio favorecedor para las mariposas y otros polinizadores. Muchos insectos entre los que se encuentran las mariposas están amenazados científicos observan cómo cada vez son menos abundantes. Con espacios como este, en el que se les proporciona alimento tanto a las alugas como a los adultos, podemos ayudarles mucho. Las mariposas confirman una red por todo el territorio nacional en permanente crecimiento. Anímate a participar desde tu jardín, escuela, empresa, ayuntamiento. En la web de la entidad promotora encontrarás un manual que te dará todas las claves que necesitas. Asociación-cenintia.org barra oasis Mil gracias y un abrazo